ingresado al estado de Ubatúa, ¿sí? ahora estamos en la playa Zapé, esta es la playa Zapé y termina en la Goiña. Bueno, hicimos muchos kilómetros, pasamos unos días fantásticos anteriormente, el sol viene dándonos muy buenos días, así que venimos disfrutando tranquilo. Eh, ya hemos cumplido parte del objetivo que era llegar al estado de Ubatuba Ubatuba nos queda aquí cerquita nomás eh, Y después veremos si llegamos a Paraty Ya estamos disfrutando, que era lo que queríamos Así que seguiremos de esa misma manera eh, Esperemos que no haya más complicaciones Igual no hemos tenido mucho el coco viene funcionando espectacularmente espectacular eh, y nada, es la heladera nomás que por ahí los días, no hemos dado cuenta que son días cortos aquí en Brasil no es como Argentina y bueno, con todos los días de lluvia y tormenta y nublado y que que la batería nunca terminaba de cargar bien pero ahora estamos logrando cargarla, cargarla y creo que mañana la vamos a tener al 100% igual la cerveza cervezas están helada las cerveza están muy frías, que es para lo único que tenemos en la heladera. Porque comida hacemos poco y la consumimos y no guardamos nada. Pero bueno, la cerveza está fresca que es lo más importante. Así que vamos a continuar, vamos a continuar recorriendo esta zona de Brasil. Acompáñenos y si no estás suscrito acá, ya sabes, te tenés que suscribir. Abajo, si querés darme un like, me da un like, si no, unos comentarios que Nos vienen bárbaros para seguir continuando esta travesía. Hoy estuvimos, nos encontramos con un hombre que andaba en bicicleta, que hasta Ushuaia, pero Ushuaia fue en moto y ahora estaba haciendo un recorrido de 1100 kilómetros en bicicleta con un perro atrás. Ahora les voy a dejar imágenes para que vean que es posible viajar en lo que uno quiera viajar y lo importante es viajar y disfrutar. Así que no hay excusas para nadie, continuamos, ahora sí, continuamos, me voy para el lado de la sombra, que es donde está Andrea. Con seu ojo, él es va Subió el perrito ahí abajo, solito, tranquilo, y basta para ti. Y ya había hecho, un día, y ya había hecho el viaje hasta Ushuaia en moto. Un personaje. Hay que buscarlo en YouTube. Después pongo el nombre ahí abajo de del hombre. Y a vos, y a vos sí que estás mirando este video. Si llegamos a los mil likes, me clavo una zunga. A los mil, es muy fácil, es muy fácil. Pero sería todo un desafío para este canal. Y si llegamos a los 2000 mil likes, clavo tanga. Así que deciden ustedes, deciden ustedes, se lo comparten a un amigo y dicen Che, queremos ver al gordo con tanga o queremos ver al gordo, al gordo en zunga eh, Lo deciden ustedes Decisión suya, sigo, sigo estamos en la praia de Ensenada. y sí, aquí dejamos el coco hoy llegamos ayer llegamos ayer pero ayer como estaba muy lindo el día quisimos disfrutar y no filmar nada y digo ah, mañana cuando salga el sol y hoy se nubló el corcholis pero bueno acá vengo ya que está Meloni, estoy haciendo propaganda Aportar sponsor eh, me vine a hacer un poco de comida al coco Lo dejamos ahí, tranquilo eh, Tenemos unos 150 metros Hasta la playa Praia. El sol asoma lentamente cada tanto Pero lindo, lindo, lindo una, una zona cerca de Ubatuba Muy tranquila Estamos parando ahí donde está el coco sobre la ruta, digamos, sobre la calle. Eh, pero no anda nadie. No anda nada, tranquilo, dormimos. Hoy fue el día que más dormimos, nos levantamos 8 de la mañana. Siempre nos estamos despertando a 7, 6 y media. Los otros días madrugamos para ver el atardecer. Espectacular. Pero bueno, aquí estamos. Ahora vamos a almorzar tranquilamente. Miren. Esta es la calle de acceso a la playa y así y así estamos. estamos disfrutando conociendo amigos hace unos días en la playa anterior no recuerdo el nombre ahora se los dejo acá al lado de la escol eh, conocimos a gustavo un chico colombiano creo que no nos sacamos foto nada pero nada, se acercó el coco y estuvimos charlando muchísimo tiempo y se nos hizo muy de noche y fue espectacular. Eh, charlando un poco de, de la vida, del viaje, qué hace él acá en Brasil. Eh, nada, son estas cuestiones de que uno nunca sabe o uno nunca supo cuántos amigos tenía por aquí. <risa> eh, es así así, conociendo gente y eso es lo, lo más importante del viaje a pleno, el sol a pleno me voy a tomar la escol y me voy a comer con Andrea que hace como una hora y media que estoy haciendo desde de comer y, y me dijo, vení rápido que tengo hambre no se puede todo. Masterchef está full, Masterchef está a full ahí nos vemos, ahí nos vemos, le dejo imágenes del dron de la playa. Ahí lo tengo. Llegando, les muestro, les muestro. Estamos ubicados aquí en la punta nomás, siempre tratando de alejarnos como andamos con los perros. Y el que está limpiando la playa hace, sí, ya creo que tres horas que está acá. Eh, no sé, que está limpiando ni cómo viene la mano. Pero bueno, fue agradable. Y no estuvo charlando. Así me extrañaban, así me extrañaban. Claro. Métanle. Total tiene gordito acá, va, viene, transpira, suda bueno, praia niñas según Andrea Toninas para mí anteriormente había estado en la playa Enseada Yo no había dicho Enseada, me había equivocado Enseada Voy a hacer un recorrido por los puestos de comida y para mostrarles un poco cómo funciona aquí la costa de Brasil y qué se vende y qué no se vende, ¿sí? Ahí estamos nosotros, instaladísimos, y vamos a comenzar el recorrido. Como ya le dije en otras oportunidades, el agua es horrenda. Espectacular. Espectacular. Vamos a la parte gastronómica, que es lo que nos compete ahora. Aquí hay un cartel de peligro, porque bueno, esta zona es peligrosa. Tenemos un puestito de choris. Bueno, esto más o menos hay en Argentina, así que no va a haber problema. Continuamos. Un puestito de azaí. El azaí es un, como un helado de aquí. Que lo pueden acompañar con frutillas, con banana con diferentes ingredientes, con Nutella y después con todas estas eh, semillas y que sé qué cosa. Es. Vale 15 reales o el vasito del coco, 3. Aquí tenemos el puestito de bebidas también. Vamos a ver. mas no de você. O meu que es una Estamos en música en vivo, así que no que se escuche. Cocteles, bebidas, cervezas, caipirinhas batidas, más o menos para que te den una idea. Una caipirinha 20 reales, una cerveza 5 reales. Y después tenemos pastel, porción, salgados, lunch. Pasteles de queso, de pizza, un poco para todo lo que hay para comer por aquí. Ducha de agua dulce y el baile, ¿no? con música en vivo, por supuesto. Infaltable, infaltable los puestitos de ropa para las chicas. Según Andrea, las mallas están más baratas aquí. La banana también conocida en argentina eh, aquí en brasil no es que se hayan olvidado del covid, pero está más relajado todo aquí la banana sale 20 reales, todo hay que multiplicarlo por 3.30, 3.50 casi, 3.30 yo lo hago por cuatro para así me aseguro de que me alcance la plata después para volver. Y en aquella zona ya, ya comienza Ubatuba, ya está el centro de Ubatuba. Hoy estuve averiguando unos precios para comprar unas cositas, así que bajé la moto y me fui en la moto para allá. Nada, estará 6 kilómetros, 5 kilómetros al toque hay puestos de pasteles los pasteles son como una masa de tarta ¿sí? es como, no sé cómo decirte en Argentina pero como una hamburguesa cuadrada, estirada, frita muy rica, ¿sí? es muy rico el pastel Ahora si veo alguno, les comparto una imagen. También tenemos choclo, como corresponde, pero ahí relajado, tranquilo. y es esto, no hay más después hay cerveza hay piriña helado todo lo que pueden encontrar en las playas calor calor calor. el sol ha comenzado a salir y a pegar fuerte, así que a disfrutar a disfrutar del sol que este cuerpo tiene que conseguir un bronceado marrón ocre vamos a ver Allá hay otro puestito de bikinis Y aquí estamos nosotros Continuamos Y aquí, y aquí lo que tenemos que a mí me ha llamado mucho la atención son los aviones que van haciendo propaganda ¿cuánto puede salir esa propaganda? a ver si te puedo acercar más si te puedo acercar más ahí tenemos el avión hermoso más ah, bonito Es así, acá tenemos entonces aviones que te hacen propaganda, lo que, bueno, hoy les decía que habían dado por el centro de Ubatuba buscando un generador, un grupo electrógeno allá en Argentina. ¡Nadie vende! Hay, Diego, ahí está. Diego el negocio son los galgos. Hay que traer, comprar un chango, traer galgos de 30 de agosto aquí para venderlo. Y.. Y generadores eléctricos, generadores, pss, motor. Simplemente lo íbamos a comprar, porque bueno, estos días Brasil tiene una cuestión. Aquí sale muy temprano el sol, pero se esconde también temprano. Entonces la batería no del panel solar no alcanza a, a abastecer la heladera que nosotros necesitamos cerveza fresca, pero bueno, ahora ya nos hemos acostumbrado que hay que desenchufar, enchufar, eh, comprar alguna cerveza en el supermercado fresco y nos hemos acostumbrado y nos hemos acomodado y estamos ya a 10 puntos, pero hoy quedaron un par de días de lluvia, hoy iba a llover, hoy va a llover, Mira. Entonces, nada, en la desesperación me fui al centro a buscar un generador, no encontré, se lo voy a pedir prestado a Jorge Vidal y. Le vendí el mío, se lo voy a pedir ahora. No, no, ya vamos a solucionarlo. Eh, también quiero desde aquí mandarle un saludo. Seguramente Isa y Alex deben estar mirando con la abuela Graciela. Acá le mando besote, besote, besote para ellos también. Y les comparto esta maravillosa playa. Todo esto es para la abuela. Esto es para la playa para la abuela. Para la abuela Graciela. Lo que sería usted acá suelta, señora Graciela, lo que sería...